Hola, ¿cómo estás? ¿Cansado? ¿Contento? Tranqui, tranqui, ya estamos llegando al cierre del año. Un año en el que pasamos muchas cosas juntos. Enseñando y aprendiendo a cuidarnos y a cuidar a los demás. Aprendimos muchísimas cosas. Por eso te queremos recordar algunas. Si cruzas la calle, hacelo siempre por la Hacienda Peatonal. Acordate, mira para los dos lados. Si manejás. Por favor, respeta todas las normas de seguridad. Tenía a mano y presente los números útiles en caso de emergencia. Si estuviste en las clases de RCP, ahora estás preparado para salvar una vida. En caso de incendio, tenés siempre presente dónde están ubicados los matafuegos. Y si hay que evacuar, identifica tu salida más cercana. Y seguir todas las instrucciones. Cuidarnos es tarea de todos. Y es también... El deseo de volvernos a encontrar en una facu segura. Económicas te cuida.